Todos sabemos que el crecimiento implica dar pasos pequeños todos los días, pero al final es muy gratificante ver cómo todos esos pasos nos acercaron un poco más a nuestra meta. Mi nombre es Marcela Chacón y yo soy administradora de empresas con una especialización en mercadeo. Vi quiénes eran los catedráticos, cómo era el pensum, qué me ofrecía la U y pues la verdad es que no había nada más que pensar. Los dos factores principales por los que decidí estar en la UFM fueron primero que todo el pensum porque me gustó que la especialización en mercadeo fuera tan completa y el segundo factor es el entorno la verdad es que uno no solo hace una relación cercana con sus compañeros, sino que también con los catedráticos. Se vuelven mentores, los aconsejan en su carrera. Tenemos proyectos con empresas. Creo que eso nos va acercando un poco más a las experiencias que tenemos en el mundo real. Es una universidad retadora. Lo más importante es dar esos pasos día a día para cumplir nuestras metas.